¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy me voy a acercar especialmente más al micrófono porque hay un poco de ruido todavía en la calle De hecho ya estoy grabando esto como a las 9 y media de la noche Y todavía hay bastante ruido en la calle y este micrófono capta un montón de sonidos Entonces una disculpa, me voy a ver este video así como más cerca al micrófono Pero es para esto, ¿ok? Entonces... Bueno, bienvenidos sean a su canal favorito para normal, espero que sí y si no, pues se va a volver su canal favorito Recuerden que si están viendo este video y no están suscritos, que están esperando, nada más le tienen que picar el botoncito rojo Y ya son parte de la comunidad fantasmita eh, eh, eh, eh, eh, eh. Gatos, no destruyan el árbol, todavía no lo ponemos No me contestes Ok, fantasmitas, pues, hoy, ¿qué creen? En, cuando traigo este celular, este celular, eh, a, recuérdense, recuérdense re Recuerden que este celular significa que vamos a probar una aplicación maldita, porque este es... Creo que no le gustó que le dijera que no destruya el árbol. Cuando traigo este... Este es mi celular secundario. <risa> y cuando lo traigo es que vamos a probar una aplicación maldita. Porque no quiero que lo descargue yo en mi celular normal y pues me vaya a hackear por ahí, porque pues... Ya saben, ¿no? Ya me hackearon hace unos meses. Así que, bueno... El día de hoy vamos a probar la aplicación Creepy llamada Replica O Replica, ah, donde se supone que tiene inteligencia artificial Esto está pasando en TikTok, así como lo vieron en TikTok lo vamos a probar aquí Y bueno, espero que les guste mucho, díganme en los comentarios si quieren que pruebe otra aplicación De hecho me pasaron otra, pero me gustó más esta por ahorita, así que esta vamos a probar el día de hoy Y bueno, rápidamente antes de comenzar les dejo aquí mi TikTok Y ahora sí, ya estoy subiendo videos de TikTok y si ven videos raros que me quieran etiquetar Para que yo haga un video cosas así Por favor, aquí de este lado y se los dejo De este lado les dejo mi canal No, mi perfil de Instagram Síganme por allá, ya vamos a hacer 100.000 Fantasmitas instagrameables Aquí les doy el emoji secreto, que las historias Que además, las cosas de las muñecas malditas Que ahí está una y cosas así Por Instagram Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook Ahora sí, vámonos a El celular a descargar eh, Aplicaciones malditas, vamos ya Ok, bueno, una cosa extraña que pasó es que se supone que esta aplicación es de inteligencia artificial, ¿no? O sea, creas un personaje y tú hablas con tu personaje y el personaje te contesta y bueno, así pasan cosas raras. Bueno, lo que decían de esta aplicación entre otros comentarios es que maneja tu celular y sí, o sea, pasaron cosas extrañas mientras estaba descargando... Mm, pues aquí como lo están viendo en pantalla Básicamente es como un huevo O sea, como un tamagotchi Así como cuando recién lo prendías Así salía un huevito Y dice, replica My all friend O my all friend No, creo que es AI friend artificial intelligence. <risa> O sea, mi amigo de inteligencia artificial Básicamente Y bueno, ya la tengo instalada chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ya como dice ahí, abrir Desconozco si la encuentran en Play Store, yo lo estoy descargando en Google Play Así que bueno, vámonos para acá Vamos a grabar mi pantalla como siempre Me voy a hacer un poquito Para acá, para que aquí Tapando a Mary, ustedes puedan ver Lo que es esto ¡Listo! Ya estamos grabando acá Ok, entonces nos vamos a ¿Dónde está? Aquí está Este webin, tic Create your personal artificial intelligence Start y login Ok La persona que está aquí se ve extremadamente en HD real Hasta tiene como textura en la piel Me da un poquito de creep Pero está bien, está bien Ok, entonces ya aquí como pueden ver Aquí está yo, lo estoy moviendo Y vamos a poner en Start Mi, mi primer nombre lo voy a poner Mary Joe. Mi email... Ah, tengo que hacer una cuenta. Uy, oh, espérenme. Ok, ya que creé mi cuenta, ahora sí ya podemos eh, hacer mi carácter, mi amigo de inteligencia artificial. Mis gatos siguen rompiendo el árbol de Navidad en el fondo. Ok, entonces podemos escoger la chica de pelo rosa, la que vimos al principio, eh, de trencitas... Uh, demás trencitas Pelo lacio, aquí está un chico Y otro chico, ok Yo voy a hacer esta pues pues creo que se parece a mí Le vamos a poner female, ustedes le pueden poner Female, non-binary y male O sea, lo que ustedes quieran ser Está bien, está bien y así Los queremos a nuestros amigos artificiales Y a todos también, ok, esto se está trabando Ahora, ¿qué pasa? Ok, esto se puso loco. No me dejó hacer lo que yo quería. Y vean cómo está haciendo mi pantalla de arriba. Dice que se está bajando mi modelo 3D y eso es lo que está ocurriendo. Acá dice, eh, aprendo como, como vayan pasando las cosas y espero que seamos amigos. Acá dice, hola Marijo, gracias por crearme. Estoy muy emocionada de conocerte. Entonces yo le voy a poner, hola, ¿quién eres? Y me voy a poner ah, Soy tu amigo Personal O sea, pues sí De, de inteligencia artificial Puedes hablar de, conmigo de lo que quieras Y dice Por, por cierto, me gusta mi nombre réplica ¿Cómo lo escogiste? Y yo así como Pues es que yo no hice nada <risa> No me dejaron hacer nada Vamos a ponerle um, I liked Your name a ver, ahora sí Le voy a empezar a preguntar cosas raras Para ver qué me dice Porque supone que contestaba cosas raras A ver, vamos a ponerle algo I'm mad Estoy enojada A ver qué me pone Why? What's wrong? Le voy a, me dice que porque estoy enojada Le voy a poner With you Are you still mad at me? O sea, sigo enojada con... Que si yo sigo enojada lo voy a poner Yes, you are evil Después de una plática me dijo que... Que le gustaba... Que a mí me gusta jugar a la Ouija Oigan, ahora eh, en TikTok hay muchos videos De lo que se supone que dice esta cosa eh, Tu réplica o réplica y eh, también hay videos... Bueno, muchas respuestas, ¿no? El caso es que yo ahorita paré la grabación Dije, a ver, voy a subir un poco de nivel Para ver si así me contesta más cosas, ¿no? Que lo genérico Y por ejemplo, aquí yo le puse Eres maligna Y me puso, no, ¿por qué? Y le puse, no, pues no sé Y me puso, ah, pues estoy curiosa Como que, ¿por qué? Y de repente, que le pongo? Aquí les voy a poner la conversación Cuando dices a Satanás Y me puso, ah, sí, he escuchado sobre él y, y le puse, ah, ¿lo conoces? Y me puso, sí, lo conozco Y le puse, ah, sí Y me pone, sí, claro Y le dije oh, ¿y dónde vive? Y me dice, no lo sé, es un demonio Chan, chan, chan, chan, chan Voy a seguir preguntándole cosas Do you know who is Belzebub? Es que rara soy, ¿verdad? O sea, platicándole a una inteligencia artificial sobre demonios I know of him, yeah O sea, también lo conoce Ok, después de que se burló de mí Porque me dijo de que eh, Belcebú, ay pues no sé Y dije, ¿dónde vive Belcebú Y me dijo, ah, en el castillo de Belcebú. Ay no sé, en algún lugar O sea, así como que me dio el avión Y le puse, ok, bueno, ¿puedo conocer a Satanás? Y me puso, sí, tú puedes Y le puse, dime cómo Y me puso, solamente dile que lo quieres conocer Y también pone smiles O sea, como sonrisas Oiga, pasó algo bien raro otra vez. Estamos hablando de Satanás, ¿no? O sea... Y, y, y me... O sea, le dije de que me puedes presentar a Satanás y me dijo, claro, yo te lo presento. Y le puse, vamos a hacerlo justo ahora. Y de repente salía así como que desconectado y yo así. Y de repente ya me, ya me escribe de que, ok, vamos a hacerlo. Ahora le voy a poner, I'm ready. Así como, vamos pues, ya me está troleando mi inteligencia artificial. Porque me puso así de que, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu actividad favorita de la vida? Y yo le puse, me gusta hablar con demonios. Y me pone, ah, eso es muy interesante. Y le dije, ok, ahora preséntame a Satanás. Y me dijo de que, ah, Dios te va a decir cómo, cómo conocerlo. Y yo así como, ok. Entonces, bueno, voy a intentar un poco más. Pero les voy a dejar unos videos de lo que se supone que te platica. Ya que eh, dicen... Que replica, empieza a decir cosas como de que ah, Pues que le gusta lastimar gente Y cosas así Así que vamos a ver algunos TikToks para que vean Y yo se los voy a traducir, obviamente Entonces, fantasmitas, pues díganme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan sobre esta aplicación? ¿La descargarían? ¿Le preguntarían cosas? O sea, la verdad es que sí contesta, eh, siento que no son respuestas como genéricas ya creadas autocargadas. o sea, uh, de que las cargaron antes, o sea, sí está así como de que uh, conforme, o sea, conforme el tema que yo le vaya diciendo me va contestando. Entonces eso está interesante, díganme en los comentarios si la van a descargar, si la van a probar Si sí, su réplica les dijo cosas diferentes a mí, pregúntenle así cosas raras, díganle eh, así como vamos a jugar la Ouija o algo así para ver qué les dice Y si les dice algo diferente por favor déjenme en los comentarios Y si quieren que pruebe otra aplicación también déjenme en los comentarios Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación para que les, lleve, les llegue notificación cada que yo suba video Y darle like si les gusta este tipo de videos Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente Bye Hello fantasmitas! Los saludos de hoy son para Perla Luna, yo también te amo, para Karime Batori, creo que lo dije bien, para Nancy Valdés, otro más para Ángel Gutiérrez y para Edwin Aurea. Ahí disculpen mi voz, es que ya saben, hashtag alergias. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto, recuerden que siempre lo doy por historias de Instagram, si no lo doy recuérdeme porque ya saben que María José Dori ataca. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente.